Bueno, bueno, ¿qué aprendieron el día de hoy? Levanten la mano que me quiera decir ¿Qué aprendió? Dan, eh, Dan que, que puedo hacer más cosas que yo no sabía Con Print Por ejemplo, yo no sabía que podía hacer sumas O oh. el, la Bulleables Porque Bullianos. yo los hacía de diferentes es, eh, de diferentes formas O sea, por ejemplo, la suma yo la hacía con variables Ok, o sea, sumabas variables y no sabías que con print también se pueden suma, eh, generar variables Generar sumas, bien Chévere que te podemos aportar eso porque tú eres un chico muy pilo y ya estás muy adelantado Julián Esteban Campos, ¿qué aprendiste? Que pues que, que con, con Python puedo imprimir palabras o sumas o algo así Exacto, recuerda toda la proposición Con Python pueden No, perdón, la función print Nos permite imprimir eh, Lo que queramos ¿Qué se puede imprimir? Nos permite hacer que el computador escriba Exacto y se puede escribir? <risa> cosas. Exacto Cadenas, números, Eso. medianos Operaciones matemáticas y variables Eso, esa es la proposición Que quiero que instalen en la cabeza Primera proposición eso es lo que le va a salir en el examen, ¿listo? Pilas, con todos concentrados.